los miércoles, uh -huh. vamos a presentar nuestro segmento de Valerza, ya está en comunicación, el contador Diego Zuliani. ¿Cómo estás Diego? Buen día. Hola Diego. Hola Nancy, hola Nicolás, buenos días, ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, nosotros ¿Cómo, bien. ¿Cómo están pasando estos días de ya de más flexibilización? Eh, ¿Han sí. vuelto a abrir las las oficinas ahí en en Valerza? Sí, de hecho yo estoy en la oficina hoy. Ah, bien. Uh -huh. este, estamos transmitiendo desde acá. Así que sí, bueno, regularizándose, este, ...volviendo a la normalidad en la en medida de, de lo posible, ¿no? Así que, este, y hoy con un tema muy interesante... ...por el tema de la moratoria, ¿no? Este, sí. yo, yo recuerdo que cuando estaba hace dos o tres meses atrás... ...hablábamos de que ante la situación de la pandemia... ...era importante sentarse en la liquidez... ...y empezar a manejar efectiva, eficientemente los recursos financieros. Decíamos, no pagar los impuestos porque tenemos que pagar los sueldos, hacer que la, que la rueda gire, y después vamos a pagar los impuestos. bueno Hoy existe en el Congreso de la Nación una modificación a la ley 27.541 para regularizar impuestos, y es el momento de entrar en esta moratoria que viene, que es una moratoria muy interesante, porque a diferencia de lo que había antes, es una moratoria que incluye a todo el universo de los contribuyentes, grandes y pymes. Entonces, bueno, nada, es momento de, de, de, de entrar. ¿En qué consiste esta monatoria? ¿En qué, qué incluye esta monatoria? Bueno, va a incluir todos los impuestos nacionales, tributos eh, y a, aportes y, y recursos a los, al, al sistema de, de jubilación que se hayan vencido hasta el 30 de junio. También a, obligaciones aduaneras y fondos de, fondos de educación cooperativos. Entonces, todas las obligaciones que vencían hasta el 30 de junio, que vencían hasta el 30 de junio, que se se vengaban en mayo y que se tenían que pagar en junio, van a ingresar en este proyecto de ley que es la moratoria que entendemos que va a salir eh, a fin de mes. Se van a poder entrar en este régimen de facilidad de pago, en donde vamos a tener quita de los intereses, vamos a tener condonaciones, las multas, y donde nos van a permitir hacer un, un, un plan de facilidad de pago. Lo interesante de esto también es que puede incorporarse a esta regularización planes vigentes y planes anteriores caducos, que es algo muy bueno porque en el medio del, del, del fervor de esta situación, muchas empresas no han podido pagar las cuotas de los planes que venían de periodos anteriores. Entonces, esta moratoria va a permitir regularizar esta situación e incorporar en un, en un régimen este, muy beneficioso. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que hacer para, a para adherir a esta región? Uh -huh. Primero, tenemos que pagar. Entonces vos podés pagar de tres formas. O compensás, sí. o pagás de contado, en este caso es una quita del 15%, o haces un plan de pago. Si haces un plan de pago y se trata de aportes a la seguridad social, esto es lo que le retiene el trabajador, el empleador a los trabajadores, retiene para hacer el aporte jubilatorio. Esa deuda que tiene la empresa la puede hacer hasta en... 5 años, 60 cuotas, si es PYME, y cuatro, en 4 cuatro años si es gran empresa. Después las deudas que son, el resto de las deudas, contribución a la seguridad social, IVA, ganancias, bienes y personales, y todas las otras obligaciones que hayan vencido al 30 de junio se puede hacer hasta en 10 años, si sos PYME, 10 años los si PYME, y 9, eh, eh, perdón, 8 eh, años, perdón, si sos gran empresa. Esto es un plan de pago muy interesante, donde va a permitir a la empresa regularizar todo este malón de deudas que se generaron en, esta, en estos últimos 3 4 meses y las, las consecuencias que ha tenido la pandemia, con, una, con un aditamiento. La primera cuota empieza a vencerse, según el, el proyecto de ley, en noviembre de este año. Es decir, que recién la primera cuota la pagamos en noviembre del 2020, con una tasa de interés que va a estar en el orden del 2% mensual el primer año y después va a pasar a ser la tasa variable Entonces es el momento de regularizar nuestra, nuestras obligaciones. Antes decíamos, si vos podés pagar los impuestos, no pague los impuestos, pagar los sueldos. Ahora, si vos no podés pagar el plan de pago, hacelo igual. Eso es lo que estamos diciendo. Tenés que regularizar la situación porque una vez que vos entres en un plan de moratoria, te van a condonar los intereses y te dan un, un, unas condiciones muy favorables para regularizar la deuda. Y además, sí tenés, hay que tener en cuenta que viene eh, la regularización, esta moratoria, viene con algunos aditamentos. O sea, vos no podés hacer, por ejemplo, distribución de dividendos, no podés comprar dólares para, este, para ser distribuidos a beneficiarios del exterior. No puedes acceder al dólar o al dólar contado con liquidación, se hace estas moratorias. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta, lógicos. El Estado te dice, bueno, vos me debes de, estas deudas impositivas, me las podés pagar en 10 años, pero la plata que me ibas a pagar no va a ir a comprar dólares. ¿Se entiende eso? Sí. Es bastante lógico. Pero hay que tenerlas en cuenta porque tienes algunas restricciones, pero es el momento de eh, incorporar todas las obligaciones, todas las deudas que no hemos podido pagar hasta... Eh, hasta el mes pasado, incorporar un plan de pago y estirar lo más que se puede para seguir este, regularizando nuestra situación. Diego, eh, bueno, vos ahí lo, lo acabas de decir, regularizar las deudas que tenemos sin pagas, pero seguramente la PYME, la gran empresa, va a tener o va a seguir teniendo obligaciones. Esas obligaciones de mes a mes, eh, ¿hay que ir pagándolas igualmente eh, coordinado con el plan de pago que hagamos? No sé si me, me, uh -huh. me doy a entender. Sí, o sea, no es que. No, o sea, vos venís con deudas. Sí. Que venías pagando, no pagando, seguramente venías con complicaciones para pagarla. Cuando vos haces la regularización de las deudas hasta que se vencían en junio, es decir, que son de mayo hasta mayo, que se vencían en junio, vos haces un plan de pago. Que empieza la cuota en noviembre. Pero junio, que se vence este mes, no, no ingresa en esa moratoria. Entonces vos lo tenés que pagar ahora en junio. Entonces existen otros planes de pago que podés ingresar, y, y esa es lo que, eso es lo que yo te digo, tenés que ir administrando de a poco, decir, bueno, voy, ¿cómo, va? Voy, ¿cómo voy saliendo de la cuarentena? ¿La ¿Vos puedo pagarnos? Bueno, la pateo también un poco más, hago un plan de pago, voy achicando, y este, pero voy, voy teniendo en consideración esto. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos pagaste deudas anteriores con multas, con intereses, con todas las infracciones, no se puede reclamar. ¿Se entiende? Entonces, sí. Ten en cuenta que viene este proyecto de ley que va a incluir todas estas obligaciones que vas a poder incluir, las que te van a condonar las multas y los intereses. Entonces vos, todas esas deudas, planificar, incorporar en este plan de pago de 10 años, de 5 a 10 años, y las nuevas deudas las vas pagando. Entonces, si hoy tenés que pagar algo, yo diría que pagues no lo viejo, sino lo nuevo. Porque lo viejo lo vas a poder diferir. ¿no? Esa es como la estrategia... Eh, principales que tenemos que tener en cuenta eh, Diego recién eh, hablabas hace rato decía los plazos ¿no? que se pueden hacer esta, esta moratoria para hasta 10 años para las pymes y hasta 8 si no me equivoco dijiste o 9 para la, la, las grandes eh, empresas eh, sí. pensa, hay muchos que seguramente eh, si bien es cierto quieren llevar a sacar adelante la situación por, por, la, por la pandemia eh, por ahí hay muchos que no se quieren eh, meter en, en tantas deudas digamos o en una moratoria tan larga Pueden hacerlo en menos años también, digamos. Es qué, hasta conviene 10 años, pues. ¿Qué conviene más? ¿Qué conviene también? Claro. Bueno, si eh, ¿Qué, a ¿qué conviene a largo plazo? Estamos en Argentina. O sea, yo lo Exacto. que te digo es, la situación en la que vos, yo te estoy diciendo una deuda en peso 10 años es la mejor opción. Ajá, bien. De nuevo, la, yo lo que, lo que estoy planteando es, desde el punto de vista financiero, los recursos son escasos. Vos no bueno, sabés si vuelve un rebrote, vuelve a, a cerrarse, te vuelve claro. a restringir las ventas. Entonces yo te digo, tira todo lo que puedas Después, más adelante, el año que viene, si vos decís no, yo estoy bien, bueno, adelantar y dejar de pagar los intereses. Claro. Porque los intereses, igual los intereses, el 2% mensual, estamos hablando del 24%, es menos que la inflación. Y, sí. y después va a ser, va a hablar, que la va a hablar es la del plazo fijo, estamos hablando de un 30% o en términos de hoy, que también está ahí al borde, de, de, de, es menos que la inflación, o el plazo fijo paga menos que la inflación. Entonces, este... Eh, podés hacerlo por menos plazo, hoy te diría si vos querés hacerlo a dos años, te diría igual a hacerlo diez, y el año que viene, cuando yo te tome, viendo Claro. Lo Ajá. vas viendo. Porque se puede cancelar principalmente y te quitan los intereses, obvio. Claro. Sí. Esto claro, para, claro, para poder claro. acceder a la moratoria hay que comunicarse, hay que contactarse con la gente de AFIP, ¿cómo, o por la página, ¿cómo, cómo ah. es? Normalmente cuando se reglamenta esto, se hace por la página, por, con clave Ajá. fiscal por la página de AFIP tienen un módulo específico para hacer las regularizaciones y, y en donde te van habilitando qué es lo que puede incorporar en ese plan de pago. No hace falta comunicarse con la AFIP para hacerlo. Después de que vos lo hiciste, normalmente se comunica a la AFIP y le decís, regularicé mi deuda, cuando no me lo interese, ya me puse el día, vos le informás esto a la AFIP, aunque lo hagas en su página, así tenés que decírselo. Y este y con eso ya se te, se te mejora. Una, una cosa que hay que tener en cuenta es que en el programa, en el proyecto de ley, no uh -huh. se tiene en cuenta la situación del cipe es una calificación que la FIC te daba antes para ver si vos aplicabas o no un plan de pago. Uh -huh. Entonces te si decía, vos querés entrar a un plan de pago, venís pagando bien, si podés entrar no venís pagando bien, entonces es menos plazo, menos planes más tasa. Bueno, eso no, no se va a aplicar ahora. Incluye a todos los contribuyentes y se excluye del análisis la situación de la calificación que hacía Phil para ingresar al CIMP. Entonces, ese es un punto también interesante a considerar. Y, este, y bueno, nada, sobre todo es, es el momento de planificar y pagar el impuesto. Antes decíamos no pagarlo, ahora decimos regularicemos, paguemos al mayor cantidad de plazo, nos pongamos al día, aún cuando no pueda pagar la cuota, porque el plan de pago, si yo lo hago a 10 años, puede caer si yo no pago 6 cuotas. O sea, yo. Puedo estar seis meses sin pagar y recién va a caer el plan de pago. Ah, Entonces bien. te dan uh -huh. muchas, muchas uh -huh. facilidades para ingresar y hay muchas quitas. La quita de los intereses son casi del 90% de los intereses, es decir, es el 10% de las deudas que se vencen hasta junio del 2020, este, que no superan el 10% del capital. Es decir, si voy a, ver a 100 mil pesos de IVA, vamos a suponer 100 mil pesos de IVA en el 2018 a hoy. Esos 100 mil pesos deben ser 300. Entonces, ¿por qué? Por pues los intereses, resacito, y punto, que te cobra la fe. Entonces, esos 100 mil pesos vos lo puedes pagar en 10 años, pero te dice son 100 mil más 10 de, de interés. O sea, serían 110. Y eso a 10 años más la tasa de 24, obviamente, porque es una tasa de financiación. Claro. ¿Y, ¿y se va a tener en cuenta lo que la empresa o la pyme eh, haya facturado en este tiempo o tampoco se lo tiene en cuenta? No, la, de la facturación van va a resultar los impuestos. Claro. O sea, que no, no, no va a venir por ese lado, o sea, no va a ser una condición para ingresar o no. De hecho, esta moratoria es mucho más amplia, e incluye a las grandes empresas, antes no las incluía, o sea que es, es, es beneficioso en ese sentido. Y este, así que bueno, nada, nosotros estamos alentando a que todos entren en la moratoria, esperemos que entre en la moratoria, si vos tenés que pagar algo, no pagué algo viejo, porque podés incluirlo, pagué lo que se vence ahora. Uh -huh. este, así que nada, estar atento a todos estos beneficios, porque en, en estos tiempos de, de, de tanta incertidumbre tenemos que hacer uso de los recursos y beneficios que van saliendo. ATP al final salió todo esto que habíamos hablado sí, sí. Dos semanas, uh -huh. el IFE y otras cosas más. Sí, exactamente. Como siempre digo, interesante todas las herramientas que nos brindás eh, miércoles tras miércoles, sobre todo a, la, a las pymes, a las grandes empresas que hoy están pasando por un momento muy complicado que ya vienen sí. arrastrando. Eh, problemas económicos de años anteriores y que se ha sumado esta pandemia eh, que nos ha afectado a todos en diferentes sentidos de, de la vida realmente. Y en la económica también se nota y hay mucha gente que había apostado por abrir su negocio, que ya tenía su negocio abierto uh -huh. o que había apostado por algún microemprendimiento y lamentablemente ha afectado. Así que esto también es, un, es una buena herramienta para tener en cuenta. La gente que quiere contactarse con nosotros, con ustedes, ¿cómo tiene que hacerlo? Nos pueden buscar por las redes sociales en nuestra página de, de internet, de Valersa.com.ar, o en las redes sociales, info o nos mandan un correo electrónico, info.valersa, ¿Sí? o por Facebook, nos mandan un messenger, un mensajito, nos pueden comunicar, estamos en Instagram también, así que conectamos, las consultas son sin ningún cargo, hacemos la. Le, le damos un turno y lo atendemos así ¿Mm? que nada los esperamos y, y las charlas que tenemos siempre aquí en, en DC9 los miércoles siempre también después el jueves o el viernes o este mismo miércoles a la tarde ya lo suben ahí a las redes sociales así que también si queda alguna duda si queda alguna duda pueden volver a repasar la entrevista ahí con Diego Zuliano bueno entran ahí a Youtube a Instagram y pueden revivir toda la entrevista exactamente gracias Diego nos reencontramos la semana que viene con más herramientas para las pymes y para las grandes empresas también gracias Muy bien, nos vemos la semana Gracias.